Hola qué tal bienvenidos a mi canal de YouTube bienvenidos también a esta primera unidad del curso básico de community manager quiero enseñarte cómo puedes emprender desde cero y montar tu negocio digital como community manager con una inversión de cero euros así lo hice yo y ahora lo quiero compartir contigo no necesitas tener ni un superordenador ordenador ni un super móvil sino que con lo que tú tienes en casa un móvil el que tienes y con un ordenador ya puedes comenzar a construir tu negocio como community manager evidentemente luego Podrás comprar mejores herramientas a medida que vayas facturando, que vayas teniendo más clientes, pero inicialmente lo que quiero decirte es que puedes empezar con lo que tienes en casa. Así lo hice yo y te voy a compartir a través de este curso todos los conocimientos que necesitas para empezar a trabajar y a buscar tus primeros clientes. En este vídeo lo que te voy a contar es qué es un community manager, qué no es un community manager, cuáles son las funciones del community manager y cuáles no. Y también te voy a compartir cuáles son los conocimientos que necesita, las habilidades que necesita tener un community manager y cuáles son aquellos conocimientos complementarios que le vendían bien. Vamos a empezar por el principio. Lo primero que te quiero compartir es qué es un community manager. A mí me gusta definir al community manager como un nexo entre la empresa y los clientes. El community manager es la persona que se encarga de la gestión de las redes sociales de una marca de forma profesional, evidentemente. Un community manager lo que hace es crear un calendario de contenidos que comparte a través de las redes sociales y también genera movimiento. Está monitorizando a la marca, monitorizando lo que está sucediendo en las redes sociales, respondiendo e interactuando con las personas de la comunidad de una marca y aportando siempre contenidos de valor. También los community managers realizamos una tarea de alguna forma eh, podríamos decir de atención al cliente, pero esta no es específicamente nuestra tarea. Estamos respondiendo a mensajes privados cuando un potencial cliente quiere. Eh, comprar un producto o un servicio de la marca en la que estamos trabajando y necesita que lo asesoremos. Eh, evidentemente también con los comentarios, si los hay en algún comentario de venta, estamos también brindando ese asesoramiento. Pero evidentemente las tareas de un community manager no son pura y exclusivamente las de la atención al cliente, si bien también es parte de lo que hacemos. Un community manager es una persona que ayuda a una empresa a que cree contenido de valor, que aporte valor. Cuando hablo de contenido de valor es contenido que a mí me nutre, que me sirve. No simplemente contenido publicitario, sino contenido que realmente a mí me aporta algo, me enseña algo, me inspira. Eso es lo que hacemos nosotros y... Ayudamos a la marca a posicionarse como referentes dentro del sector y evidentemente así generar más ventas. Ahora, una aclaración, un community manager no es un comercial, no es una persona que tenga que estar exclusivamente trabajando en tu estrategia de ventas, sino que es la persona que te lleva las redes sociales, la persona que lleva las redes sociales de una empresa. Y esto tiene que quedar claro porque muchas veces se confunde. Te dije que te iba a contar en este vídeo que no es también un community manager. Un community manager no es diseñador, no es un experto en video marketing, no es fotógrafo. ¿Y por qué hago esta, estas aclaraciones? Porque muchas veces se confunde y se cree que el community manager tiene que ser especialista en web marketing y también poder llevar la página web de una empresa o que es fotógrafo y que tiene que ir eh, todos los meses al negocio a hacer fotos o que tiene que saber sobre diseño y hacer un diseño profesional para, eh, por ejemplo, el feed de Instagram, para otro tipo de publicaciones. Y no, un community manager no tiene por qué tener esas habilidades. Evidentemente, si las tiene, van a sumar a, a, a su currículum, a, a, bueno, a su propuesta de valor, evidentemente pero no es una obligación que el community manager tenga esas habilidades. Para ello están los profesionales que se dedican a esas ramas en concreto con las cuales evidentemente podemos trabajar y colaborar. Por lo tanto, no tienes que saber ni de, ni de diseño, ni de web marketing, ni de video marketing, sino que simplemente de lo que tiene que saber un community manager es de la gestión propia de las redes sociales y de estrategias de redes sociales para lograr que esa marca pueda posicionarse como referente dentro del sector que pueda construir una comunidad sólida cuando hablo de una comunidad sólida a lo que me refiero es a que las personas que siguen a esa marca sientan confianza sientan ganas de comprar se sientan interesadas por el contenido que se está publicando y promoviendo a través de las redes sociales esas son las habilidades del community manager antes de seguir, te voy a invitar a que te suscribas a mi canal porque este eh, curso va a continuar y me encantaría que no te lo pierdas. Voy a subir un nuevo vídeo cada semana, así que te invito a que hagas clic en el botón de aquí abajo, también que actives las notificaciones para que no te pierdas nada. Dicho esto, continuamos. Como te decía, ¿cuáles son las habilidades que tiene que tener un community manager? Tiene que ser... Creativo. En redes sociales tenemos que estar constantemente viendo cómo logramos despertar el interés de la audiencia. Tenemos que ser creativos para que las personas se interesen en el contenido que estamos publicando. Por lo tanto, ser creativo es un plus para un community manager. Tiene que ser curioso. ¿Curioso por qué? Porque el sector del marketing está en constante evolución. Por lo tanto, tienes que estar constantemente indagando y averiguando qué es lo que está sucediendo, eh, probando nuevas cosas, viendo cómo eh, generar más alcance con las publicaciones, probando nuevas herramientas. Todo eso es parte del de trabajo, de una habilidad que se destaca dentro de lo que es eh, el perfil de un, community, de un community manager. Tiene que ser un buen comunicador. ¿Por qué? Estamos transmitiendo el mensaje de una marca, por lo tanto tenemos que saber cómo comunicarlo. No vale con crear una publicación y nada más. Tenemos que saber cómo vamos a redactar ese texto, cómo vamos a impactar con esa imagen que vamos a crear, qué es lo que vamos a comunicar, de qué forma lo vamos a comunicar, cómo vamos a generar ese contacto con la audiencia, ya sea para inspirarlos, para educarlos, para... Eh, compartir contenidos que les aporten que les aporten valor por lo tanto aquí tener habilidades para la comunicación también es muy pero muy importante también otra habilidad que yo destacaría dentro de lo que es el perfil de un community manager es que sea organizado realmente hay mucho trabajo detrás no es simplemente publicar una foto y nos olvidamos sino que hay que crear un calendario de contenidos, hay que validarlo con el cliente, hay que hacer una revisión de todos esos textos, hay que crear imágenes, salvo que cuentes con la ayuda de un diseñador, hay que programar el contenido, hay que responder a todos los comentarios hay que responder a todos los mensajes privados hay que crear contenidos por ejemplo para eh, historias si estamos trabajando en lo que es Instagram eh, crear contenidos de vídeos si trabajamos YouTube LinkedIn bueno tenemos muchas redes sociales por lo tanto si una empresa nos elige para llevar todas sus redes sociales y además si tenemos varios clientes, necesitamos trabajar de forma organizada, de forma planificada. Así que la organización sería una de las habilidades que yo diría que todo Community Manager tiene que tener. Necesitas tener bien organizado, tener todo en mente lo que se va a publicar, lo que no se va a publicar, a qué hora va a salir cada contenido, cómo te vas a organizar para llegar a todo. Esas serían un poco las habilidades que yo considero que tiene que tener un community manager y por supuesto tener un buen nivel de redacción. Ten en cuenta que estás transmitiendo el mensaje de una marca, así que necesitas tener una buena redacción, no tener faltas de ortografía, no tener errores. Evidentemente a todos nos puede pasar ¿no? que se nos pase algo, pero necesitamos trabajar muy bien en cuidar nuestra ortografía, en hacer una buena revisión porque estamos... Siendo la voz de una marca que ha confiado en nosotros y estamos evidentemente transmitiendo su mensaje a su audiencia, así que tener una buena, una buena redacción, una buena ortografía es otra habilidad necesaria, pero siempre lo digo, todas estas habilidades, no te sientas agobiado sí consideras eh, no, soy, no soy creativo, no, no, no, no tengo habilidad para, para escribir, no tengo habilidad para hacer esto, porque todo se puede aprender, todo es práctica, así que no pasa nada. Y por último lo que quería contarte es cuál es la formación que necesita un community manager, porque esto me lo han preguntado muchísimo. ¿Hay que tener una carrera? ¿Qué has estudiado? ¿Cómo has llegado a...? Eh, ser Community Manager. Bueno, yo por mi parte soy periodista y licenciada en Comunicación. Además, estoy eh, haciendo un grado en Marketing, pero no significa que tengas que tener una carrera universitaria para ser Community Manager, ¿sí? No es necesario evidentemente en mi caso el hecho de haber eh, hecho la carrera de periodismo y haber hecho una licenciatura en comunicación siento que de alguna forma me aporta un plus porque tengo muy trabajada la parte de la redacción pero no te hagas problema porque como te dije todo se puede aprender son habilidades que vamos adquiriendo con la práctica así que tú tranquilamente puedes hacer el curso de community manager y vas a ir aprendiendo las habilidades evidentemente también Puedes eh, formarte con formaciones complementarias. Por ejemplo, ¿qué formación complementaria le viene bien a un community manager? Saber de diseño, podría ser una de ellas. Saber sobre fotografía, podría ser otra de ellas. Saber sobre eh, copy, sobre eh, hacer un curso de copywriter. Eh, saber sobre publicidad porque los community managers podemos trabajar de forma orgánica pero también puedes saber sobre publicidad online y agregar eso a uno de, de tus servicios, saber de video marketing para saber editar vídeos todas estas son formaciones complementarias que tú puedes realizar pero que no son obligatorias, no son parte de eh, lo que sería obligatorio que haga un community manager como te dije si tu cliente necesitara un diseño profesional puedes buscar un, un diseñador un diseñador gráfico y trabajar de la mano con otros profesionales pero evidentemente saber de todo esto te aporta un plus a ti y evidentemente una vez que eh, te hayas formado como que community manager seguro que querrás formarte con y tener otras competencias y algunas de estas podrían ser las que un community manager eh, le vendrían bien sí pero bueno, como te decía, inicialmente no necesitas una formación universitaria para ser Community Manager, simplemente con realizar un curso, que espero que sigas todo este curso de Community Manager que te voy a ir dando cada semana. Puedas llegar a tener tus primeros clientes y a montar tu negocio digital como Community Manager desde cero y como te dije, con una inversión de cero euros. Recuerda, esto es muy importante porque... Eh, nos ha pasado a todos, de hecho me ha pasado a mí y en este curso lo que quiero volcarte es toda esa experiencia, todo eso que a mí me sucedió el primer día que empecé como community manager que no sabía ni siquiera cómo empezar, no sabía qué tenía que hacer y no quiero que te pase a ti primer eh, consejo que quiero darte no empieces gastando dinero en herramientas que de momento no necesitas como te dije al principio no hace falta que te compres un mac no hace falta que te compres un iphone no hace falta que gastes dinero sin haber primero generado dinero con tu negocio digital porque realmente puedes arreglarte con las herramientas que tienes ahora a tu disposición y ya luego sí podrás ir eh, invirtiendo en otras herramientas espero que este vídeo te haya gustado si es así te invito a que me dejes un like a también que te suscribas a mi canal de YouTube me va a encantar tenerte todas las semanas subo nuevos vídeos hablo sobre marketing en redes sociales comunicación digital y emprendimiento y además como te dije no te olvides que este curso continúa y todas las semanas vas a tener un nuevo vídeo nos vemos la próxima semana en la segunda unidad de este curso básico y gratis de Community Manager te veo aquí dentro de mi canal será un placer tenerte dentro de mi comunidad.